Por desgracia, están floreciendo y cada vez más movimientos pseudocientíficos. Y es que las vacunas tienen un par de hándicaps. El primero es que, como ya algunas enfermedades se han curado, como es el caso de la viruela, que hace 40 años la Organización Mundial de la Salud decidió que estaba erradicada, pues ya no la vemos, con lo cual nos sentimos la necesidad. Pero otro hándicap es el efecto inmediato. Yo si tengo dolor de cabeza y me tomo un analgésico, a la media hora se me ha quitado, sé el efecto de la medicación. Cuando yo me vacuno, no noto nada, no pasa nada, con lo cual parece como que no estamos tomando nada, ese es otro gran hándicap, no, no se nota nada, aunque nuestro cuerpo quede protegido. Todo el tema antivacunas, aunque muchos grupos lo soportan, el grupo fundamental se llama anti en inglés, o antivacunas, y está originado en el año 98, a finales de, del siglo pasado, por lo tanto, por un científico inglés que se llama Wakefield y que publicó una de las mejores revistas del mundo, The Lancet, que la vacuna triple vírica producía un incremento de los índices de autismo en los niños. Claro, esto lógicamente causó un impacto atroz. Cuando luego se indagó, se vio que su publicación era falsa y probablemente había intereses económicos por detrás de empresas que estaban patrocinando este tipo de, de afirmaciones contra las farmacéuticas que fabricaban la vacuna, pero el daño estaba hecho. Ya eh, se generó a partir de ese momento un movimiento que no ha cesado, que no ha parado, que nos ha llevado a locuras como las fiestas del sarampión y las fiestas de la viruela en Estados Unidos, donde cuando un niño tiene la enfermedad todos sus amiguitos van a rebozarse con él para coger la infección y así quedar vacunados y cosas por este estilo. Lógicamente esta vacunación natural que no naturista, que no mejor, lo que no hace es lo que hacen las vacunas, es decir, va a tener todos los efectos graves de la infección. Si es un sarampión, va a poder quedar el niño con secuelas neurológicas y va a poder morir. O sea, que nadie piense, que los padres no piensen, que una infección natural va a ser mejor por necesidad que una infección, que una simulación, digamos, que es lo que produce la vacunación. Así que, yo creo que ante todo esto lo principal es educar a la población, que la población sepa en qué consiste la vacunación, cosas como este documental nos van a ayudar para que la gente sepa y no sea engañada por estos grupos crecientes.